si usted tiene 20 libras de veneno en su colon esto es lo que debe de hacer veremos qué nos dice porque es interesante esto, un buen funcionamiento del colon es parte de un cuerpo sano el colon desempeña un papel importante en la digestión la inmunidad y también mantiene el balance de agua en el cuerpo y parte del intestino grueso se extiende desde el ciego hasta el recto si el colon no funciona correctamente se llevará a cabo los residuos tóxicos, un colon, que, un colon que no está saludable no se mueve a lo largo de los residuos de manera eficiente con el tiempo dice los residuos tóxicos se absorben en la pared del colon y el torrente sanguíneo, sin embargo los hábitos dietéticos modernos que implican los alimentos procesados que carecen de enzimas, fibra y nutrientes, ralentizan el paso de los alimentos a 70 horas esto conduce a un colon tóxico y más de 20 libras de material de desecho acumulado, o sea que una persona tal vez tiene algún peso, eh, digamos algo eh, elevado y resulta que debido a su alimentación 20 de, de las libras pues están en el, en el, acumulados en, en el colon debido a los malos hábitos de alimentación. El estreñimiento es el síntoma más, com más común del colon tóxico y se produce cuando los residuos se mueven lentamente a través del intestino grueso, que causa la eliminación y, y infrecuentes dolorosas. Síntoma de un colon sucio el estreñimiento, la distensión abdominal, la diarrea, los gases, la indigestión, el dolor de estómago, dolor en las articulaciones y músculos, depresión, la fatiga, la ansiedad, la confusión mental, cambio de humor, mala memoria, el sistema inmunológico debilitado, la infección vaginal o de vejiga recurrente, erupciones en la piel. Bernard Jensen dice, es uno de los primeros expertos que practica la limpieza del colon con el fin de mejorar la calidad de vida. Y Si, vemos, si tenemos un colon que no funciona correctamente o que está sucio, pues la cantidad de enfermedades que podemos acarrear, es, es impresionante, en su, libro, en, el, en su libro popular del mundo mediante la gestión de limpieza de tejido del intestino explicó la importancia de la limpieza del colon, los capitanes sangui, capilares sanguíneos dice a los, a los dos puntos empiezan a recoger toxinas y venenos y desechos nocivos ya que se filtra a través de una pared intestinal todos los tejidos y órganos del cuerpo están tomando una sustancia tóxica aquí está el comienzo de la verdadera autointoxicación a nivel fisiológico esta acumulación puede tener la consistencia de caucho de neumático de camión es así de duro y negro es que yo ni me, ni, ni me imagino la putefacción que hay en los columns de hoy en día De la, de la mayor parte de gente es, es impresionante Que dice que puede llegar a ser tan duro Como un neumático de un camión Es increíble Pues aquí nos dan Un limpiador de column casero y, y uno de los más eficientes Según este artículo el limpiador, de, el limpiador de maestro Es un programa de limpieza De 10 a 16 días Fue desarrollado en 1940 Por Stanley Burrock un profesional de la salud alternativa, en 1976, Burrock presentó este programa de limpieza, de column en el libro, El Maestro Limpiador, pues aquí tienen los ingredientes, ingredientes que se pueden encontrar, en cualquier lugar, y que son de, de, de un costo económico, bueno excepto por el jarabe de Arce, que es un poco más caro, pero por lo demás, lo podemos conseguir en cualquier lugar, tenemos el limón, que tiene que ser orgánico, el jarabe de arce, que tiene que también ser orgánico no el jarabe de arce que venden para los pancakes, que ese no, ese de bueno no tiene absolutamente nada eh, y pimienta de cayena en polvo dice y agua filtrada pues se mezclan todos los ingredientes y se bebe de 5 a 8 veces al día durante al menos 10 días es muy sencillo, muy rápido y que vale la pena probarlo para ir limpiando nuestro colon de tantas cosas que se han acumulado ahí tantas cosas tóxicas así que pues ya lo tenemos ahí el origen de la migraña podía estar en el intestino cítricos y lácteos y algunos mariscos entre otros alimentos podrían ser los causantes de los fuertes dolores de cabeza en personas que cuentan con un, un déficit de enzima intestinal Sentir molestias punzantes en la 100 dice náuseas e incluso a veces vómito debilita el cuerpo hasta el punto de dejarnos en cama sin posibilidades de seguir una, un día habitual. Así es una migraña, la segunda causa de ausentismo laboral según la Organización Mundial de la Salud. Aunque muchas veces su aparición atribuimos a cuadros de estrés o falta de sueño, recientemente un estudio realizado de la Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona Carmen Vida y Joan Izquierdo del servicio de neurología del hospital general ha confirmado 90% de los casos de migraña son originados por la poca actividad de una de las principales enzimas intestinales llamada diaminoxidasa o abreviada DAO la enzima DAO es un encargado de eliminar las moléculas de la instamina una sustancia presente en los alimentos cuya eliminación en el organismo desencadena síntomas como migrañas, dolores abdominales cervicales y lumbares entre otras molestia, pues aquí tenemos bueno si quieren pueden leer las noticias cuando se suba la conferencia completa porque es interesante, pero aquí tenemos otra de las causas que nos dice acerca de la migraña que va relacionada una vez más con el estómago y volvemos a lo que hablábamos al principio, como tanto la parte mental como la parte física están estrechamente relacionadas y si una eh, es, es si una no es cuidada, pues por lo tanto la otra va a sufrir consecuencias Es importante pues mantener siempre la salud física, eh, la alimentación muy bien Para que nuestro cerebro también esté bien y no haya este tipo de problemas